Mire, la historia de la humanidad registra dos acontecimientos que cortaron el mundo por la mitad. Digo el mundo, realmente lo que cortaron fue la historia. Pero es una forma de decirlo quizá un poco más atractivo. ¿no? Son la Revolución Norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa dos o tres años después. Porque a partir de ese momento comenzó el proceso de constitucionalización de las sociedades del mundo. La primera constitución que se conoce en la historia de la humanidad, independientemente de los aprestos que se hizo, por ejemplo, en la antigüedad, durante el siglo de Pericles, aquella famosa carta magna, como le llamó en, en su momento, independientemente de esos, eh, digamos, conatos de organizar las sociedades a través de las leyes, sobre todo una ley básica, fundamental, principal, como la Constitución, eh, no terminaron eh, de ser real y efectivamente un modum, modus vivendi de la sociedad hasta que los norteamericanos decidieron hacer su Constitución. Una Constitución que no ha sido modificada, sino que ha sido anexada. Se le han agregado otros derechos y tiene doscientos y pico de años. Del 76 para acá van unos añitos. Estamos hablando de 200 y pico, 250, 260 años de, de vigencia. Eh, y esa Constitución no contenía el control, eh, de la, el control judicial de la constitucionalidad. Es decir, no había la posibilidad, de, lo que, de acuerdo a lo que ella planteaba, de que el el juez o los jueces control, controlaran la actividad de los dirigentes, de, eh, del ejecutivo, de, de los funcionarios. O sea, no había ese sistema de contrapeso que hoy día se, se cuidan mucho los constitucionalistas de agregar en las actuales constituciones. Eh, ocurrió que a propósito de lo que está pasando en este momento, hubo un caso de una designación apresurada en un momento de transición de un gobierno a otro, y se, y se, y se, y se, y se desarrolla lo que se conoce en el, en el constitucionalismo moderno como el caso más emblemático constitucionalmente hablando, que es el caso de Madison versus eh, Madison versus Malbury. Malbury versus Madison o viceversa, como sea. La cuestión es. Que ese caso en el que se intentó designar un juez de manera apresurada antes de que, de que se produjera la, la, la, la, la instalación de un nuevo gobierno, eh, hizo que la autoridad, porque cuando llegaron las nuevas autoridades no quisieron darle el amado, el, el, no quisieron dejarlo Exacto. que funcionara, entonces él acudió al juez. La constitución norteamericana no planteaba que eso debía irse a, a, ir a, a la justicia. Pero los norteamericanos entendieron algo que nosotros no entendemos como sociedad en este país. El sistema de contrapeso. Nosotros no lo entendemos y por eso ustedes ven que el PLD se ufanó en su momento de que el mapa de la República Dominicana era morado. Ese no es el gobierno ideal. Un gobierno donde tú tienes... El, el principal poder del Estado y el segundo e importante poder del Estado que al fin de cuentas te va a producir el tercer poder del Estado no es el gobierno ideal. Por eso pasan tantas cosas es en este país. Es muy atinado del de caso Marbury. Sí, sí, sí, claro. Porque está justamente lo que está pasando. Con es como el... con mala leche, leche que lo trajiste. <risas> y de hecho, ese es uno de los, de, la, de los temas fundamentales cuando uno inicia la, eh, el posgrado de... La maestría. ¿eh? La maestría de constitucional. Sí. Y lo traen mucho porque hay ingredientes donde está más allá de la propia constitución de ese momento. Y es, la, y es la capacidad de seres humanos, del juez, en su intimidad. ¿Cómo define o cómo resuelve un tuerto de esa naturaleza? Miren, el mejor gobierno que hizo Leonel Fernández fue el primero. Y tenía juventud, ninguna experiencia. Leonel había sido, a, a lo sumo, había sido abogado de oficio uh -huh. de la segunda Cámara Penal del Distrito Nacional. Era lo único que había sido. Pero no tenía el Congreso a su favor. Y hizo uno de los, un gobierno excelente. No digo yo que los otros dos fueran malos, así para uno desgarrarse la vestidura, pero este fue el mejor. Tuvo que sortear eh, casos externos, Demostró más bien. una inteligencia y una sagacidad increíble para un muchacho de su edad en ese momento. Y yo le voy a decir una cosa. Esto lo traigo a colación porque en este momento lo, nosotros vamos a tener un gobierno del Partido Revolucionario Moderno que tendrá a su favor una gran cantidad de diputados, de senadores. Diputado tiene 90, a excepción de que todavía se está contando y se están organizando algunas cosas. Es posible que quizás le aparezcan uno o dos diputados más, pero tiene 90 hasta ahora. Eso quiere decir que de 190, de 190, él tiene el 50 y algo por ciento de las cámaras, 50 y piquito de, las cámaras, de, de la Cámara de Diputados y creo que tiene... Pero con el ingrediente de tener obligatoriamente que negociar y tener altruismo en el proceso de Le lo falta. que nos convenga como legislación. Le faltan 10 amados para tener mayoría. Sí, pero hay una cosa... Pero hay, hay una... Pero cosa. Está repartida. Sí, pero sí, hay una sí, cosa... Todo lo que... hay hay gente que están ahí, que son aliados del PRM, que tienen diputados, que también eso se suman en un momento dado. Y lo mismo está en la fuerza del pueblo. Exactamente. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿A dónde que quiero llegar? Uno de los mecanismos más interesantes e importantes de las democracias representativas de los estados sociales y democráticos de derecho, que es lo que es este estado, es el sistema de equilibrio, el sistema de peso y contrapeso, o de contrapeso en una palabra, que se arma en el, en el estado. Es decir, por eso ustedes ven que cuando hablamos de tres poderes independientes, equidistantes, pero no menos cierto es que la misma ley, la misma constitución plantea que un... Poder intervenga en las acciones propias de otro de manera muy solapada, pero de alguna manera interviene. Porque, por ejemplo, el presidente tiene derecho a indultar. Después que los jueces han, después que el proceso ha pasado por todo, por todos los lo, lo estamentos, ¿no? Por todas. Eh, eh, eh, eh, ha terminado, ya está condenado el tipo, el presidente puede indultar. Es una manera como de convertirse en poder judicial de manera momentánea. Entonces eso es, esa, es la, esa es la idea. La vigilancia que tiene que tener el primer poder del Estado, que es el Estado, el, que es el, el poder legislativo, eh, sobre las acciones del Ejecutivo. Y viceversa, cuando el Ejecutivo de alguna manera interviene en el otro, planteando cosas, teniendo algún tipo de privilegios en términos de la opción de la ley o, o dar un decreto que tiene un, un valor de, de cumplimiento eh, igual al de la ley, aunque con una jerarquía menor en términos eh, de, de la norma. Pero indudablemente que yo lo que espero, y con esto cierro mi, mi comentario, yo lo que espero es que el PRM... Y, y, y eso nos sirva a nosotros como sociedad, que el PRM tenga la suficiente entereza, me parece Luis Abinader un individuo con mucha enjundia un tipo poco emotivo, un tipo poco dado a, a, a, a la a ser hiperbólico en sus acciones en su, y, y todas las decisiones que ha tomado hasta ahora han sido eh, eh, eh, Saludadas por, por la gente, por todos nosotros. El, el único momento en que se le criticaron una designación fue la de Chu. Pero bueno, este, uno de los mejores bateadores que, había, que ha habido en este país es Ricardo Carti. Nunca, no siempre iba al Jón y daba un hit. Ahora, Ricardo Carti es el mejor pelotero, eh, como, como bateador, como ofensivo que ha habido en la pelota dominicana y dominicano en, en grandes ligas. Pero no, no da bonjito todos los días. Lo que quiere decir que de... ¿Cuánto ha nombrado eh, Fulvio? 8 10 12 11 11 Once. De 11 que falle una, también No el político que más se adapta a esa parte sí, del interior sí. del policía. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros que, tenemos... tiene que que entre manos el interior policía no es solamente armas y cosas, sino también municipios y gobernaciones sí. y migración yo quiero, yo quiero dejar la idea siguiente, es necesario que los gobiernos no tengan el control de todo es necesario que haya el equilibrio la democracia no es una nación para vivir en acuerdo, como mucha gente cree, eso es democracia, no el hecho de que todos estemos de acuerdo no es democracia, la democracia es estar en desacuerdo y poder convivir, o sea el sistema democrático es el sistema del disenso, no del consenso, del disenso, pero que ese disenso nos permita convivir con los que disentimos. Eso es democracia. Por eso me preocupa siempre que un Congreso tiene el color del Ejecutivo. Me preocupa. Y miren la prueba de lo que ha pasado con la justicia, con el Congreso, con los gobiernos de... El gobierno que acaba de finalizar todo lo que hemos visto y todo lo que nos hemos quejado. Hay que pensar, hay que saber decidir por quién votar, ¿verdad Carolina? Sí, así es, amado. Muchísimas gracias.